Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y vamos aquí a cantar las 40 a un señor que se llama de nombre Joan y de apellido La Porta. Y sobre todo, después de sus polémicas palabras para intentar pues, engañar a la opinión pública sobre el caso Negreira, pues como hace el Calamar. Lanzó tinta para todos los lados. Pero antes me déjeme presentar a don Vicente Montañés, que está aquí con nosotros. Buenas noches, don Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Don Vicente, sé que no le gusta a usted el fútbol, pero ah, efectivamente, es una de esas Pero no le cae no... muy bien el señor Laporta, ¿no? Pues no, pero no me cae muy bien más que por, por, por el fútbol, sino por mi condición de valenciano. Y sabéis que entre los vecinos no nos llevamos muy bien. Entonces, pues hay ah, pero no dicen bien bien. que los valencianos son los catalanes del sur, dicen los separatistas. Ya, ese es uno de los motivos por los que no nos llevamos muy bien, sabe usted. Pues luego hablaremos con Don Vicente Montañés, amigos, que nos trae nuevas revelaciones sobre lo que está pasando precisamente en el Levante español con el partido de Santiago Pascal. Pero yo voy a preguntarle al señor Dalmau. Usted que es nacido en Barcelona. Pro la porta. ¿Le gustado el vídeo? el vídeo que le ha hecho el Real Madrid al señor Laporta. Me ha encantado porque es la verdad. O sea, las siete ligas del Barcelona, las nueve copas del, del generalísimo que eran así, las tres recalificaciones, repito, y va a llegar la pero cuarta Pero no lo porque... cuente usted el vídeo, que lo vamos No, a ver. bueno, pero es que yo lo... es que es cierto, es que no es el vídeo, es la historia, las medallas que le otorgaron a Fran, ah, tres medallas también a, al general Franco, ¿no? O sea, que es que al final eh, las cosas no se pueden ocultar, es que la, la verdad es la verdad. O sea, el español, y eh, tenemos el, el, el ejemplo del español, el español con el campo de Sarriá tuvo que venderlo para hacer un nuevo campo... ...y tuvo que regenerar el, el, el, el español todo lo que era el equipo... ...y todo lo que era el campo para crear un nuevo equipo que se llamó... ...bueno, el español de toda la vida era de Sarriá... ...pero ahora se llama el español no de Barcelona... ...con un glorioso nombre que no puede ser otro que español de Barcelona. ¿no? Pues y bueno, evidentemente... amigos, vamos a cortar al señor Dalmahal... ...porque <risas> se está aquí liando y lo que ustedes quieren ver es el vídeo... El Real Madrid ha publicado después de decir el señor Laporta que el equipo del régimen de Franco, o sea el equipo beneficiado por Franco y por eso ganaba las ligas y las copas de Europa, era el equipo de Real Madrid, pero este vídeo pues, dice todo lo contrario. Hay algunos que no quieren saber la verdad porque la verdad duele, hay algunos que evitan la verdad, pero por fin la verdad les aplasta y vamos a ver el vídeo. Bebo y una, una referencia a la hora de concluir a la comparación de en el judici, un club. Un club que ha ganado para Jura, que ha con una acusación particular y un club que ha eh, tenido se acusación para los sindicatos de cultivo. club es el Real Madrid, el que ha comparegut. Un club que sabeu, ha sabeu que ha favorito para las decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad. Raons que siguen, prostad, los eventos. Un club que ha a la quinta al régimen. ¿Cuál fue el equipo del régimen? El Camp Nou fue inaugurado por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz. El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, Doctor Cubain, a oficiará a la santa lisa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana el ministro secretario general del movimiento don José Solís Ruiz inaugurará en nombre del jefe del estado el estadio del club de fútbol de Barcelona acompaña al señor ministro el delegado nacional de educación física y deportes señor Elola sensacional sinfonía de colores en la que se advierten profundamente enlazados el la azul y grana del histórico club con el rojo y cualta de la bandera española enmarcan el memorable acto es entregado a los miembros de la junta directiva para que ringan honor en el momento en que el presidente del club de fútbol Barcelona señor Miró Sanz alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y cualta de la bandera que une a todos los hombres de España. El Barcelona otorgó la insignia de oro y brillantes a Franco. El Barcelona nombró socio de honor a Franco en 1965. El Barcelona condecoró en tres ocasiones a Franco. El Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco. El Barcelona ganó ocho ligas y nueve copas del generalísimo con Franco. Con Franco, el Real Madrid tardó 15 años en ganar la liga. El Real Madrid queda desmantelado en la guerra civil. Jugadores asesinados, detenidos y exiliados, como relata el documental de Santiago Bernabéu. En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo. Sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. De aquella plantilla solo quedan cinco jugadores. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me da ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. ¿Cuál es el equipo del régimen? No. Señor dalmao cuando usted oye que el Real Madrid es el equipo del régimen, ¿le da ganas de hacer determinadas cosas en el padre de alguno? Y más... Y más porque es mentira. Hay, hay, además, hay quien, no hay, pues se olvida todo el mundo un dato. Quien levantó el campo del Barcelona, el nuevo campo del Barcelona, pertenecía al movimiento y pertenecía a Falange. Con esto no quiero decir que el régimen fuera malo o que Falange fuera malo, a lo mejor todo lo contrario, pero quiero decir que perteneció. Y el dato importante de todo esto, para, para que sepamos, es que no es que solamente el Barcelona haya sido beneficiado, sino que es que ha sido también beneficiado últimamente con el tema que todos sabemos de los árbitros. O sea, que es que el Barcelona siempre se sale de rositas de todas las cuestiones de económicas que tiene, porque no es la primera quiebra, repito, no es la primera quiebra del Barcelona y sin embargo muchos equipos las han pasado muy mal entre ellos el Real Madrid el Real Madrid que tiene que hacer verdaderos esfuerzos económicos para levantar un club y ganar 14 Copas de Europa que ese es el dato más importante que tiene sobre el Barcelona, que tiene 14 Copas de Europa y a, además de crear un, un club no nacional, sino internacional pero miren amigos cómo ha relacionado, o sea, cómo ha reaccionado la generalidad catalana directamente diciendo al Real Madrid que retire ese vídeo, dice la noticia. Es una manipulación burda de la historia, señor Vera. Usted que no es del Real Madrid, es sabido, eh, ¿este vídeo es una manipulación burda de la historia o es simplemente que la historia o la verdad está aplastando a los mundos de yuppie que han querido han generado en determinadas zonas de España? No, hombre, es una realidad total. O sea, el Barcelona en la época como, como era toda España, en la época de Franco, pues todo el mundo era franquista. Había gente que no lo era, estaban en el exilio y los que no, pues estaban callados. Pero en Barcelona era absolutamente franquista. Las fotografías... Del régimen, pues eh, entregando las copas en la portada de la vanguardia, esa pues han dado la vuelta a España en numerosas ocasiones y todo eso que sale ahí es auténticamente así, es, es, es verdadero, ¿no? Eh, hombre, lo que pasa es que también, como lo ha hecho el Madrid, pues lógicamente el Madrid lo ha hecho. ...también para tratar de beneficiarse, ¿no? Porque es verdad que el Madrid... ...el Madrid siempre ha sido también otro equipo del régimen... ...o sea, el Barcelona en la época del franquismo... ...era un equipo del régimen Por cierto, franquismo. el Atlético de Madrid y ahora, fue cuando ganó más ligas con Franco. Eh, sí, pero nosotros y, no éramos el, del régimen. Y el Atlético de Aviación dependía directamente <risa> pues, del ejército también. Pero el ejército es otra cosa, ¿no? ahora. <risa> no, el, el, el ejército y el ejército, régimen pues, iban uno no a uno. El, gobierno. El, el ejército es una cosa, pues, y más el del aire, ¿no? Que es un ejército absolutamente democrático y estupendo y además solamente ganamos una una liga como Atlético Aviación todas las demás fueron como Atlético de Madrid pero ha La... ayudado por Franco también para crear el al régimen a quien ayudaba de verdad era al Barcelona y al Madrid al Madrid los árbitros le beneficiaban porque era el Madrid y al Barcelona pues compraba a los árbitros pero si no. le, si <risas> le el... bueno no, vamos no. a seguir, pero bueno, no está estirado, claro que, no que cuando el Atlético Madrid no, pues, ganó más ligas y más títulos ha sido eh, durante el régimen de Franco. Claro. No lo sé, habría que hacer la cuenta. Sí. Habría, habría que hacer la cuenta, pero en cualquier caso conseguiría más títulos pues porque los consiguió, no porque eh, tenga, fama, <risa> tenga fama el Atlético de haber sido un, un, un equipo del régimen de Franco, para nada. Ah. El Atlético nunca ha sido el equipo de, de ningún régimen. Del Frente Popular no era, ¿eh? Tampoco. Ni ha sido del Frente Popular ni de, del Frente Atlético sí. Ah, <risa> Pues amigos, vamos a continuar porque quiero que vean el siguiente vídeo que es que hablar que Laporta eh, sube la liga y no le cree nadie, no cree nadie a las aventuras de Laporta. Véanlo. Ha firmado este miércoles tras la Asamblea General Extraordinaria de la Liga en Madrid que su homólogo del FC Barcelona, Joan Laporta, no ha aclarado nada y ha calificado de inentendible el pago al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, remarcando que la Liga no puede mirar hacia otro lado en casos como este. Yo creo que no ha dado las explicaciones porque eh, la expresión ha sido porque es difícil explicar, pero que, que es inentendible y, y nada más, ¿no? Eh, ya lo vengo diciendo hace días, no, no, no son, es que no son explicaciones suficientes y, y lo de siempre, que es inentendible pues estar tantos años pagando al vicepresidente del, del Comité Técnico de Hábitos. También Tebas ha reiterado que la porta debería dimitir, aunque no sea algo significativo. El presidente de la Liga también ha sentenciado que no ve causa y efecto en que las recientes críticas de varios clubes sobre las actuaciones arbitrales hayan servido para aumentar la presión y la agresividad sobre los colegiados y ha dejado claro que no existe una campaña orquestada contra este colectivo. No queremos enfrentamientos con los árbitros, no queremos enfrentamientos con la federación con este tema, eh, lo que queremos es avanzar, en un proyecto de futuro del tema arbitral, como pues las, las, las ligas creo, más avanzadas de Europa o, y las federaciones, porque están puestas, como es Alemania y como es Inglaterra, que están las federaciones juntos con las ligas. ...con el sistema de organización arbitral diferente. Para terminar, Javier Tebas también ha deseado... ...el regreso de Leo Messi a la Liga... ...y ha afirmado que ojalá el FC Barcelona... ...pueda hacer los movimientos necesarios... ...para que la norma del fair play financiero del organismo... ...le permita el retorno del delantero argentino. Pues que ya no le cree nadie señor Laporta... ...porque salen noticias como la que voy a leer... ...la continuación dice, Negreira reconoce a Hacienda que su relación con el Barcelona se debía a su posición como en el número dos de los árbitros, amigos. Pero es que más, vamos a más. Miren la confesión, la confesión del hijo de Negreira. Ahí lo tenemos, acompañaba cada semana a un equipo arbitral en Barcelona, aeropuerto, hotel y campo. Es que, claro, es blanco y en, blanco y en botella, que se llama leche. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Jorge Vázquez. No sé si lo tenemos todavía, ¿no? Eh, muy rápido, señor Armón. Bueno. Es evidente, al señor negreida no, se no, se no se le pagaba por hacer unos informes de, de, de, de parulitos, sino se le, se le pagaba para precisamente influenciar de alguna u otra forma en los hábitos. ¿no? Es que es evidente, ¿no? Y aparte de esto, eh, bueno, aquí se difieren otros muchos delitos más. O sea, el, el hecho de, de intentar mentir, como lo ha intentado hacer el señor Laporta en sus en sus explicaciones directamente, es que no aclara absolutamente nada. Y, y lo que sí está claro es que evidentemente hay un delito eh, de, sobre, eh, continuado de, de, de corrupción entre, entre, entre particulares y un delito de falsedad con, con la posibilidad de que evidentemente también existe un delito continuado en el cual pues, llevamos eh, todo el tiempo que, que, ha estado, que ha estado pagando el Barcelona directamente a, a Negreira. ¿no? Pero el hecho en sí es que pues, posiblemente pudieran derivarse pues, desde la apropiación indebida a la falsedad documental, a la administración desleal, etcétera Ya veríamos según avance todo esto. no Pero los hechos existen y son constitutivos de un delito continuado y son además constitutivos de, de corrupción en, entre negocios particulares, en, en la falsedad documental y además posiblemente en otros muchos más delitos, pero no se puede negar el hecho porque precisamente donde lo pilla, eh, donde se pilla todo esto es a través de Hacienda y entonces Hacienda en el momento que cruza facturas y se da cuenta de que unas son declaradas y otras no son declaradas pues existe la evidencia clara y palmaria de que tenemos en medio una corrupción que es directamente con el estamento arbitral y el Fútbol Club Barcelona No, pero además fíjese usted eh, que hay una, una cuestión es decir, el hijo resulta que estaba haciendo informes, pero solamente hizo informes unos cuantos años, solamente han aparecido esos CD y esos informes relativos a unos años, al resto de los años no aparece absolutamente nada. No. Dice, bueno, y entonces, eh, durante esos años, ¿qué pasaba? ¿Se pagaba simplemente por los informes verbales? Bueno, y además, qué curioso, que la agencia tributaria, que no se le escapa nada, eh, a otras instituciones del Estado, en fin, pueden fallar, la agencia tributaria eh, no se le escapa nunca nada. Y entonces no encuentra todos esos informes y esos CDs y ahora el Barcelona, por cierto que bastantes meses después, ahí los encuentra con suma facilidad. Pues con no lo usted. cual implica directamente que si existe el, la causa-efecto, que si existe precisamente la corrupción entre particulares, que es el, la causa, tenemos el efecto que son los informes que el señor Laporta enseña. Pues amigos, ustedes que son muy inteligentes saben ...saben cómo van estas cosas... Eh, ...vamos a conectar con Don Jorge Vázquez... ...ahora sí, vamos a conectar... Don Jorge, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, para todos... ...encantado estar aquí con todos vosotros como siempre... Eh, bueno, vamos con el caso Dani Alves... ...vamos rápido porque vamos a faltar de, de tiempo... Eh, ...y que nos dice la siguiente noticia... ...dice el inesperado As en la manca... ...que se guarda Dani Alves para lograr su libertad... ...esa noticia a ver si nos la ponen los compañeros... Eh, ...pero bueno... Ese AS ya lo ha utilizado, pero al parecer también ha habido un auténtico desbarajuste que marcó la última declaración de Dani Alves en los jugados. Eh, señor Vázquez, usted que ya eh, la semana pasada dijo eh, cuál iba a ser el planteamiento, ¿verdaderamente qué ha pasado? Primero en, ese, en esa llegada a los jugados de Dani Alves, que ha sido un auténtico desastre, y luego, sobre todo, ¿cómo se ha desarrollado? Ese proceso donde Dani Alves reconocía ya abiertamente que había habido relación sexual con la, con la, la supuesta víctima, lógicamente, eh, pero que luego ella se arrepintió de esa relación y que le dijo que la había violado. Cuéntenos usted ahora mismo cómo está este tema jurídicamente. Bueno, pues lo primero es algo anecdótico, ¿no? Pues a veces hay errores en las conducciones de presos preventivos para toma de declaración, y esto pues, ocurre a veces y bueno, no, se le, pues, no se puede hacer nada. Lógicamente, en este caso, además, el más interesado en estar pronto, veloz, raudo era el propio Dani Alves, que era quien había interesado su nueva declaración a través de su nueva dirección letrada. Por tanto, es un error de conducción que queda, pues, como digo, desde el punto de vista de una anécdota más en los juzgados. Respecto a la declaración, pues, efectivamente, es más o menos lo que ya vaticinábamos la semana pasada. Se trata de la cuarta declaración para algunos medios, incluso la quinta, en donde básicamente se introduce ya de modo directo lo que el abogado de Alves había ya eh, dicho por su boca en el propio recurso de apelación respecto a que había habido una relación sexual plena, pero consentida. En esta ocasión ha sido Alves quien lo ha dicho de su propia voz para que lo escuche la jueza y reconocer lo que tenía que haber reconocido desde un principio, que es esa relación plena sexual consentida. Al tiempo hizo una especie de refundición para intentar salvar todas sus anteriores contradicciones, por eso introdujo la afelación previa, que fue algo que había dicho en la tercera declaración, y para salvar la primera y la segunda, donde poco menos que decía que no conocía de nada a esta señorita, pues lo que hace es volver a decir que tenía miedo a perder de alguna manera su matrimonio. Curioso porque finalmente acabó perdiendo el matrimonio y acabó perdiendo eh, la libertad. Lo más interesante para mí son dos cosas. Primero, la explicación que ha dado de por qué se le habría denunciado y es una explicación un tanto inverosímil, puesto que habla de el trato frío que se le da con posterioridad a tener una relación consentida, una frialdad, etcétera, lo cual, digo, para mí es poco creíble por cuanto habría sido un encuentro de alguna manera convenido por ambas partes. Habrían entrado por separado para consumar esa gran tensión sexual que al parecer, según incluso dicen ellos mismos, tenían las partes. Por tanto, si entran por separado, lo normal es salir del baño por separado. Y si no salen por separado, desde luego no creo que sea un motivo como para interponer una denuncia nada más O sea, más que la clave menos. sería ese vídeo, según usted. Sí, el vídeo viene a continuación, es decir, esto es un poco explicar por qué se le habría denunciado, es decir, lo importante son lo que viene a continuación, es el modo en el que dice que se habría cometido la agresión sexual, Alves sostiene que después de la apelación la agarra siempre por la cintura, por tanto eso es peligroso, toda vez toda que pueda haber huellas que no corroboran esta versión y nos puede hablar de una víctima que está tratando de huir del baño. Si simplemente la agarras y no la dejas de escapar en esa relación, pues no tendría por qué haber ningún tipo de huellas. Pero, como dices tú, lo importante un poco es, al final, como decíamos, ¿para qué se declara? Pues se declara para cursar una nueva petición de libertad. Y ahí es donde viene todo el meollo, por cuanto el abogado de Dani Alves, para fundar la libertad lo basa en dos parámetros. Primero, la no existencia de indicios y aquí es donde introduce una novedad que es, digamos, una prueba pericial que trataría de contrastar todas las imágenes, se trata de más de 200 páginas y 25 o 15 minutos de vídeo, si no recuerdo mal, en el que se contrastan todas las imágenes y trata de poner de manifiesto, primero, una especie de tensión, complicidad sexual que tenían las dos personas y segundo, las discrepancias que había en la declaración de la víctima, lo que ya antes se conocía como la distorsión narrativa. Por tanto, trata de explicarle a la juez a través de los peritos lo que dicen las imágenes. Para mí no es muy novedoso porque la juez ya tiene ojos para ver ella, sus propios las propias imágenes y sacar sus propias conclusiones. Por tanto, para mí no es novedad introducir esta prueba pericial. Lo que sí me parece una novedad interesante es el segundo requisito, que es el riesgo de fuga. Sabemos que la prisión preventiva tiene que darse unos indicios y también una finalidad. En el caso de Alves lo que interesa es la existencia de riesgo de fuga. pues ¿Qué hace el abogado de Alves? Al parecer, o al menos lo que sale en prensa, es contarle a la juez que los niños del primer matrimonio junto con la primera mujer se van a empadronar en Barcelona de cara a cursar sus estudios en un colegio de pago importante de Barcelona, para el próximo año. De modo que quedaría mitigado ese riesgo de fuga por el evidente arraigo familiar que tendría en Barcelona. Ahora bien, esto es muy interesante. La pregunta del millón que imagino que me harás ahora es que yo qué opino si esto le va a valer o no le va a valer este conejo de la chistera, este as en la manga a ya, la defensa ya, ya, de ya, no, ya no se la hago la pregunta del millón, pero tiene usted un minuto porque tenemos muy poco tiempo. Un minuto. Bueno, si son 30 este... segundos, mejor. Pues eh, perfecto, yo creo que termino en menos de un minuto. Pues en mi opinión yo creo que es pronto para eh, haber pedido una segunda petición de libertad. Eh, es muy importante que transcurra el tiempo entre libertades o entre peticiones, mejor dicho, para interesarla. Esto corre siempre en favor del reo. Aquí se ha hecho muy pronto y aunque el argumento es bueno, el arraigo es muy bueno, creo que hubiera tenido un poco más de fuerza si se hubiera esperado un par de meses más a que los niños estuvieran efectivamente instalados en Barcelona y ya o una prueba fehaciente de que se encuentran aquí, que están escolarizados, haber cursado esa petición de libertad. Creo que hubiera tenido más fundamento para conseguir la libertad provisional. También es verdad que, aunque se deniegue ahora, pues se puede volver a pedir dentro de unos meses, cuando, como digo, los niños, y efectivamente es así, están escolarizados y viven en Barcelona. Así que, como siempre, esperaremos a ver qué termina el juzgado y estaremos aquí para contarlo. Pues, como siempre, muchísimas gracias, don Jorge Vázquez, por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba un gran abrazo. Igual para todos. Buenas noches. Y amigos, nos vamos a, a El Levante, al Levante Español. Y vamos a hablar con don Vicente Montañés. Don Vicente Montañés, eh, que es portavoz adjunto de vos, ya denunció abiertamente aquí en, en El Mundo al Rojo que al parecer desde la sede de Bambú habían solicitado a presuntamente, vamos a decirlo todo, a los grupos municipales y concretamente al grupo municipal de Vos en Valencia le había solicitado, señor Montañés, le habían solicitado a usted directamente que se pagara una serie de servicios que sí, no se existía. Había, se me había juntado una, un presupuesto, una proforma, por una serie de servicios que no se habían eh, prestado en, en ningún momento por importe superior a los 8.000 euros, como ya, como ya manifeste en este, en este mismo programa, efectivamente. Además, usted dijo que esto era un modus operandi, eh, que, su, que era para toda España, o sea, que se mandaba esa carta con esa petición de, de digamos... De, de, de servicios para que pagaran los grupos municipales por toda España, que usted se negó a pagar esos servicios y que además hubo una petición del que era secretario general de... de, de de vos en su momento, el señor Ortega Smith, para tener firma en, en los grupos municipales. Sí, vamos por partes. Es decir, eh, correcto, efectivamente hubo una carta del señor eh, Ortega Smith a través de la vicesecretaría de organización en la que se solicitaba tener firma en todos, eh, en todos los grupos municipales. Algo que desde luego en el Ayuntamiento de Valencia es eh, técnicamente imposible, es decir, las cuentas tienen que estar a nombre de los concejales o de personas eh, condicionadas mediante una nómina a la pertenencia a ese, a ese grupo eh, municipal, motivo por el que evidentemente me negué a eh, hacerlo... Eh, también es eh, lo que pasa es que sí que me gustaría eh, Jesús Ángel matizar eh, algo que creo que es importante. Yo no aseveré que tuviera constancia de que hubiera más en más grupos, pero sí que es verdad eh, que todo parecía pensar por la forma y la estructura del documento que era un documento que se había pasado en más de un caso. Hasta ahí es hasta donde hasta donde llegué. Desde o sea, luego yo no tengo, no, no tengo claro, la, la certeza no tengo la certeza de que se hayan eh, enviado a otros grupos. Eh, lo que sí que tengo la certeza es que desde Luego se envió al mío y que se obtuvo la correspondiente negativa eh, a realizar el pago, que sí que es importante. ¿no? Usted ahora viene digamos con novedades, porque al, al parecer eh, en, en Alcira pues hay indicios de que se ha podido producir algún tipo de pago con dinero de los grupos sí. a una sede del partido en Alcira. Cuéntanos exactamente en qué situación está esto. Sí, eh, Jesús Ángel, yo le cogí el guante. Le cogí el guante cuando usted me dijo, bueno, si hay algún caso más, digo, bueno, pues sí, evidentemente hay algún caso más y si tenemos constancia de que exista algún caso más, pues por supuesto que estaré encantado de comentarlo eh, con vosotros. Y efectivamente, eh, yo creo que a consecuencia precisamente de mis declaraciones en este mismo eh, programa y en varios eh, medios de comunicación, eh, pues eh, ya hubo gente que también dijo, bueno, aquí también han pasado cosas eh, raras. ¿no? Quiero recordar que una de las partidas que precisamente a mí se me reclamaba era el uso de determinadas sedes. 3.000 eh, no no euros. ¿no? Efectivamente, 3.700, creo recordar, si no, me falla, si no me falla la memoria. Es decir, eh, por una serie de sedes que no se habían utilizado y como explica en el programa, entre otras cosas, porque en, en el grupo municipal tenemos todas las instalaciones más que necesarias para poder desarrollar nuestro trabajo debidamente. Eh, y, y, y salió eh, precisamente en Alcira un tema Quiero recordar que eh, Alcira es uno de los sitios donde ha habido una dimisión en bloque importante. Diga usted dónde está Alcira. Y... Sí, vamos, Alcira está hacia el sur de Valencia, es una de las principales poblaciones en cuanto a nivel de población, en cuanto a actividad eh, industrial dentro de la ¿Y cuántos representantes de tenía Vox en el ayuntamiento? Eh, eh, Vox eh, tenía un único eh, representante, un único concejal que en principio estaba llamado a no, eh, a no repetir y que tras la... La llegada de Gil Lázaro y el cese del de anterior uh, presidente, pues todo cambió eh, de repente y fue el motivo por el que prácticamente el grupo en bloque dimitió por el desacuerdo de la decisión tomada eh, en este caso por el presidente eh, provincial de mantener al mismo concejal. Pues bien, aquí lo que sucedió es que rápidamente aparece un contrato de arrendamiento eh, firmado por el portavoz del grupo municipal, con el CIF del grupo municipal, que nada tiene que ver con el CIF del partido ni con el partido, eh, por el cual se procedía a un arrendamiento de un local. Local donde no estaba ninguna oficina de atención al ciudadano, y lo que sí que se ha podido comprobar mediante fotografías y mediante eh, publicaciones que se han hecho y demás, es que eh, se estaba utilizando como una sede del partido. Y esto sí que es un tema eh, peliagudo, es un tema peliagudo porque, en primer lugar, frente a esta noticia yo creo que la intervención municipal del Ayuntamiento de Alcira debería de proceder a ver qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido el uso final de ese dinero, puesto que si el grupo municipal ha suscrito un contrato de arrendamiento, como sí se ha visto y como existe dicho documento, eh, el grupo municipal debería de haber procedido al pago. Aquí lo que dicen la gente y lo han acreditado documentalmente es que el pago lo estaban realizando afiliados eh, como donación. Claro, entonces tenemos o sea, hay una do, do, dos pagos. Que, bueno, de sí. momento el único que se ha documentado es el pago del ¿De de, grupo municipal de, de los afiliados, ah, de los ¿no? Socios. Porque por el otro lado lo que tenemos es el contrato suscrito por el grupo municipal. Entonces, claro, la primera pregunta que habría que hacerse es el secretario provincial debería de ser consciente de que esa sede la está pagando el grupo municipal. No sé es que se queda el aire. Eh, señor Dalmao, señor Vera, Pregunten lo que quieran. La verdad es que se queda uno, en fin, eh, de piedra, ¿no? Porque son hechos que son muy graves, ¿no? Esto está en los tribunales ya la primera cuestión, ¿no? Pues eh, yo no sé si esto estará en los tribunales. Desde luego, esto debería de estar en los tribunales. Yo creo que, en primer lugar, debería de proceder la intervención municipal. Porque, en definitiva, claro. es el responsable. Claro en última instancia del control de la partida presupuestaria del ayuntamiento destinado a tal fin y si no yo sí que me atrevería a anunciar que si esto no está en los tribunales, como yo sí tengo constancia de esto y sí que está documentado y aquí en este caso creo que sí que pudiera existir presuntamente un delito, yo mismo si ha pasado 15 días no se produce lo pondré en conocimiento de la justicia sí, pero porque además, creo que el, es mi obligación. Sí, porque además Vox y particularmente el señor Smith que siempre han ido con los tribunales por delante, lo cual a mí me parece bien, ¿no? Pero cuando se produce una circunstancia de ese tipo, pues, en fin, está justificado que se proceda de la misma manera. ¿Qué, qué le, que cuando usted, don Vicente, decide mmm, por, en fin, por razones eh, de moralidad, como es lógico, ¿no? Eh, no hacer aquello que le estaban pidiendo con relación, pues, a al uso de los fondos de, de, de, del ayuntamiento cuál es la respuesta, tuvo alguna respuesta inmediata eh, no, no no no ha existido, no ha existido ninguna, ninguna respuesta en, bueno, vamos a ver, en su momento eh, la respuesta fue eh, ninguna. Y a fecha de hoy, después de mis manifestaciones, la respuesta sigue siendo ninguna. Y no sé por qué intuyo que no va a existir respuesta. Pero no era simplemente por un tema de moralidad, y permítame que le, le reitere este aspecto. Sí. Es un tema puramente de convencimiento político. Es decir, Vox es el partido que dice en una de sus 100 medidas que los partidos políticos serán sustentados única y exclusivamente por las cuotas de sus afiliados. Claro. Por tanto, lo que no tendría ningún sentido sería que yo hiciera prácticas que no corresponden al ideario que a mí me ha llevado a ostentar una posición pública. Por tanto, quienes deberán de dar explicaciones no soy yo de actuar como se procede. ¿No? Quien deberá de explicar es por qué... Eh, se dice una cosa fuera, se dice una cosa en el ideario y luego se procede de una forma totalmente distinta. En el caso de Alcira estamos en un caso bastante parecido. Yo quiero recordar que el señor Abascal, frente a la pregunta de si hay corruptos en su partido, dijo, por supuesto que habrán corruptos. El problema no es que haya un corrupto, el problema es cómo se reacciona cuando hay un presunto caso de corrupción. Pues bien, aquí ya tenemos algo que ha salido en los medios de comunicación, A mí me gustaría saber... ¿Cuál es la reacción oficial del señor Abascal o de la institución como tal? ¿Y cómo es posible que a fecha de hoy este señor que presuntamente ha firmado este contrato sigue todavía como candidato y no se le ha requerido ningún tipo de información adicional? Estas son las preguntas que yo como afiliado, que yo como político, que como persona que estoy poniendo mi cara eh, y mi trabajo a disposición de un partido y de una ideología estoy exigiendo y creo sinceramente que estoy en mi derecho de obtener esas respuestas. A mí me interesa mucho el tema de la legalidad, como no puede ser de otra manera, y el tema de la intervención municipal en estos dos casos, ¿no? en el Ayuntamiento de Valencia y en este caso del Ayuntamiento de Alcira. Yo tengo tres preguntas. La primera de ellas es cuántas comunicaciones, cuántas cartas... Eh, se han mandado y, y de, si existen esas cartas, eh, ¿en cuánto tiempo se han mandado? Primera pregunta. Segunda pregunta. Eh, o, o vamos por partes. Sí, vamos, va, sí, me, me, sí. Te respondo rápidamente. Yo no sé cuántas se han mandado. Sé cuántas me han mandado a mí Eso es, con exacta. esta factura. Dos. dos. Con un intervalo aproximadamente de unos ocho días. Y por parte de la dirección de, de Vox eh, directamente, esa era directamente la, la, la cuestión esta que yo que preguntaba. Se me pedía y si se iba un, eh, y si se iba a proceder una, la, la, una primer, o varias, la primera. ¿Quién le mandaba esas cartas? Eso directamente me venían de una persona que. Eh... ¿Pero solamente una o varias? Dos, no, no, ha dicho. hubieron dos. dos, hubieron dos, dos, dos, dos ¿vale? Correcto. Entonces, esto venía directamente de una persona que es la designada de por parte de la Vicesecretaría de, eh, Nacional de Organización eh, de proceder pues, a, a llevar el control de las cuentas de los grupos porque, insisto, es decir, nosotros cualquier movimiento que se produce en las cuentas, ellos no pueden actuar, pero sí que tienen un visualizador máximo hoy en día que está absolutamente todo eh, informatizado, entre otras cosas porque no vaya a ser que algún concejal se le vaya la pinza. Cierto es. Eh, ¿Las cantidades, eh, en cantidades parciales o totales, en cuánto estaríamos hablando en este momento? En cantidades... Que han solicitado a través de estas comunicaciones por bueno, parte de la Dirección en el, en Nacional. El caso, en el caso concreto de Valencia lo que se, lo que se solicitó fueron 8.200 euros aproximadamente. Eh, y en el caso del contrato este de Alcira estamos hablando de un contrato que ahora nos recordar de unos 300 euros. Ahí es donde iba yo ahora, el contrato de Alcira. El contrato de Alcira eh, hemos visto que figuraban dos cif, un CIF que era por parte de los que lo habían suscrito el contrato, que no se correspondía directamente con el, eh, con el de la corporación municipal. ¿Es así? Perdón. Eh, el, el contrato que se ha suscrito directamente de, de, de, el, el, con, con el tema de la sede del local de Alcira. Eh, figuraban dos, dos CIF, ¿no? De, o, o hemos hablado de dos CIF. No, figuraba no, el CIF del, del, del, del grupo municipal. El del grupo municipal. El grupo municipal. Eso ¿Y cómo es posible y está firmado por, por eh, el portavoz del grupo? Municipal. ¿Y quién realiza los pagos precisamente pues, de ese local? Yo desde luego lo que sí que he tenido constancia y acceso, eh, exactamente igual que este medio, es a un pago que sí que ha realizado directamente un afiliado. Uh -huh. ¿Un afiliado? Efectivo. ¿No la corporación municipal? ¿Siendo no. un contrato...? ...de carácter semipúblico. Claro, el problema es que esto todavía es más raro, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver... Sí. ...si el contrato lo suscribe un grupo municipal... ...lo normal es que se pague a través del grupo eh, municipal. Esto no tiene mayor... ...porque además, de hecho, luego hay que justificar... ...no solamente los contratos a la intervención... ...sino que hay que justificar las cuantías... Eh, ...que se abonan y en concepto eh, de qué. Eh, y esto además se hace trimestralmente... ...con carácter prácticamente ordinario... ...en todos los, en, en todos los, los ayuntamientos, ¿no? Por tanto... Claro, aquí la primera pregunta sería qué está realizando a fecha de hoy la intervención municipal frente a esta noticia que ya ha sido eh, pública ¿no? y donde además se ha visto que directamente hay un contrato firmado. Yo creo que lo que procedería eh, sería que el interventor verificara si tiene ese contrato dentro de la relación de contratos que se han pasado y si se ha procedido al pago o no se ha procedido. Sí. ¿Usted, Vicente, ha intentado ponerse en contacto con la Dirección Nacional, pero particularmente con el presidente, el señor Abascal, para ponerle en conocimiento de todas estas circunstancias? Vamos a ver, yo no sé si el señor Abascal estará en conocimiento o no estará en conocimiento de si a mí se me manda una carta o no se me manda una carta. Desde luego, lo que sí que es cierto es que en la organización son absolutamente conscientes de que se ha remitido esa información, de que yo no he respondido, de que esto que yo estoy diciendo en numerosas ocasiones se lo sé se lo he dicho, y en que hay eh, información cruzada en el que esto se pone de manifiesto. Por tanto, la organización no puede decir que esto no lo conoce o que no lo conoce. Sí, sabe. porque además lo Quería que hacer una que... pregunta. Una última pregunta. Eh, ¿Existe en, en algún momento alguna comunicación por parte de la Dirección Nacional o por parte de quien sea del, el encargado de la Dirección Nacional de cruzar facturas contra eh, el hecho de mm, recuperar dinero o recobrar dinero de la Corporación Municipal? No entiendo a qué se refiere. Sí, de de, eh, del hecho de eh, eh, hacer pasar eh, por facturas eh, el dinero que se está eh, pidiendo solicitando directamente por parte a la corporación. No, a mí municipal. no se me llega a enviar una factura, a mí se me envía oh, un, un presupuesto claro, claro, claro. debidamente valorado, ¿vale? Para que Pero es un acepte, presupuesto, no es una Efectivamente, factura. es una proforma como tal. Para que acepte eh, o no dicho pago. Y por tanto, al no procederse el pago, no se genera Exacto. la factura, con lo cual no procede cruce de factura Exacto. alguno. Es decir, es que en este caso ha habido una negativa desde el minuto cero. Uh -huh. eh, ya para terminar, ¿usted va a ir a los tribunales a denunciar esto? Eh, con el tema de lo de Alcira yo creo que sí. ¿En breve? Eh, vamos a ver, yo espero que lo haga de oficio, que sería lo que procedería eh, en este caso la intervención eh, municipal o que se manifieste, pero si no es así presentaremos, eh, yo creo que lo propio sería presentar un escrito ante el ayuntamiento eh, y lo segundo, si no se obtiene una respuesta evidentemente es ponerlo en conocimiento de la justicia, porque aquí sí que pudiera existir un presunto delito y por tanto... Sí. Por tanto, yo creo que eh, es esto lo que se debe de hacer eh, y a mí lo que me gustaría es no tener lo que hacer yo, sino que sea directamente en mi propio partido el que realice esa actuación, esa si procede, claro, evidentemente. Don Vicente Montañez. Portavoz adjunto de Vox en Valencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias en el a vosotros, rojo, como siempre. Y ya nos seguirá informando sobre este tema. Pues será un placer. Eh, muy rápido, una conclusión sobre este tema. esto da la sensación de que era un, una forma de actuar generalizada, que no puede ser un caso aislado. Eh, y bueno, si es así, todavía es mucho peor. Lo entiendo, lo entiendo exactamente igual y además apunto la posibilidad de que no solamente exista un solo delito, sino que puedan existir varios delitos e y posiblemente por ahí van mis preguntas, el hecho de... Porque dice que puede existir varios delitos. Bueno, tendría que verlo todo en concreto, pero puede existir porque se está de alguna manera influenciando a la comisión de un, de un hecho de un delito. O sea, que es que las corporaciones municipales en este momento son soberanas en cuanto a, a, al, al hecho de que el dinero que entregan directamente a, a los propios... Eh, a los propios que forman la la, la, la, corpora, la misma corporación municipal. Eso no puede ir a los partidos políticos y nadie puede inducir directamente a una persona a que ese dinero vaya a un partido político porque estaríamos hablando de financiación ilegal, falsedad documental, etcétera, etcétera, etcétera. Que, pues de ahí venían mis preguntas, ¿no? Porque el hecho en sí mismo no implica eh, si se ha cometido o no se ha cometido, sino cómo se ha cometido y en calidad de qué. Claro, aquí hay un contrato... Claro. Pero los pagos eh, de esa sede lo, lo realizan eh, afiliados. Claro, entonces veramente es que estamos... habría que ver. Bueno, si los pagos ha hecho con el grupo municipal, ¿no? Cierto es, además es que no podemos, hay una responsabilidad directa de los grupos municipales y de los que forman eh, los grupos municipales, que en este caso serán los concejales y en este caso serán los representantes. Entonces, claro, de ahí es de donde dimana todo este problema, porque si ya eh, hubiéramos encontrado, como, como parece ser, unas eh, una, un hecho que es unas cartas directamente indicando que esto se va a facturar de otra manera que no es la manera legal y a través de la intervención municipal, lógicamente nos podemos encontrar con un delito. Pues amigos, seguiremos informando sobre ese tema, pero ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Y de Cataluña viene un empresario de los mejores empresarios del mundo de la hostelería. Y ha venido aquí, a Madrid, a darnos, a conocer y a saborear todos sus productos. Porque ustedes dicen, "Solo hasta la mañana, imagínense, y tienen hambre, ¿y a dónde van a comer?, se pueden ir a una gasolinera y comerse unas patatas fritas, pero imagínense que se pueden comer un buen chuletón, o un buen plato de sushi, o unas salitas a la barbacoa. Que nos responda directamente el CEO de Red Bar. Buenas noches, señor Felipe Alayeto. CEO de Red Bar, 24 horas, nada más y nada menos. Explícanos este nuevo concepto que aquí en España, bueno, en algunas zonas, en Mallorca sí se utiliza, pero aquí en Madrid, por ejemplo, no se utiliza, ¿no? efectivamente buenas noches pues eh, en esencia para explicar qué es red bar 24h eh, es eh, definiríamos como el amazon de la restauración es lo que pretendemos eh, es, somos un establecimiento somos establecimientos que ofrecen servicios 24 horas con restauración eh, 24 horas cocina 12 cocinas del mundo non stop y eh, que precisamente en esa restauración continuada lo que pretendemos es ofrecer servicios de consumo en sala en todos, las, en todos los espacios que, que dispongamos eh, en cada una de las comunidades autónomas donde queremos implantar. Estamos hablando de, de una empresa de, de hostelería que tiene su origen en su epicentro, digamos, en Cataluña. Concretamente, tienen ustedes sedes en Vilanova, Sabedel, Siche y Rubí. ¿Cuál fue la primera? El primer establecimiento que abrimos como centro piloto fue en Villanueva y la Geltrú, uh -huh. en la comarca del Garraf, en esta zona costera fantástica y preciosa, y fue el primer establecimiento que abrimos. Y, y ahí ustedes eh, arrasaron a multinacionales como Burger King, ¿no? De hecho, se convirtió en el establecimiento de moda eh, arrasando, digamos, a estas franquicias de las grandes multinacionales, ¿no? Dentro de la restauración organizada, efectivamente, cuando abrimos en el 2016, este concepto eh, muy disruptivo por, por la esencia que es el, la que caracteriza las 24 horas eh, fue la que sorprendió precisamente en un municipio, una población pequeña, una comarca pequeña, como es en Villanova y en la True, dentro del Garraf en la provincia área metropolitana de, de Barcelona, por, por ese servicio continuado 24 horas y la gran oferta gastronómica en, con las 12 cocinas del mundo. ¿Por qué en Madrid cuesta tanto entender que un restaurante pueda estar 24 horas abierto? Explíquelo. ¿Y, y, y cuáles son los problemas que le da la Administración Pública aquí? Bueno, en primer lugar, es importante que sepamos que la legislación en materia de horarios, eh, tanto para el comercio como para la restauración, depende de cada una de las comunidades autónomas. Y la situación que tenemos dentro de Europa es muy especial en España, donde tenemos 17 comunidades autónomas, que cada una legisla con horarios eh, absolutamente antagónicos y, por lo tanto, no hay homogeneidad en eh, la parte de horarios. Concretamente en la Comunidad de Madrid, eh, en la que estamos eh, con la reciente apertura en Plaza España. De, del establecimiento que abrimos en... Plaza uh -huh. eh, España. En, ¿En ¿Cuál es la dirección exacta? En la calle San Leonardo 12, esquina Princesa, zona reconvertida. Al lado de, del Hotel Río. Efectivamente, donde se ha abierto el Zara más grande del mundo. Uh -huh. Pues ahí estamos eh, en una ubicación totalmente céntrica. ¿Y qué problemas tienen ustedes con la administración a la hora de, de tener abierto, digamos, eh, un centro 24 horas? Pues el problema principal es eh, que nos sorprendió además cuando llegamos a Madrid eh, porque dábamos por hecho que estábamos en el eh, territorio de máximas libertades especialmente en horarios de restauración y, eh, o en horarios dentro del, del comercio y el principal problema es que en la Comunidad de Madrid la obligación uh -huh. de cierre es de 6 horas para eh, toda la restauración. Hay que cerrar seis horas y, por lo tanto, el consumo dentro del, de los establecimientos no puede prolongarse eh, de forma continuada. Pues, eh, señor Dalmao, señor Vera, tenemos un, nuevo, un chico nuevo en la oficina, como se dice, ¿no? <risa> eh, ¿a ustedes que les gusta tanto pues, salir y, sobre todo, que muchas veces terminan de trabajar en altas horas de madrugada ya tienen un servicio 24 horas para traer comida o para ir a comer directamente. Esto cambia, digamos, revoluciona la, el mundo de la hostelería aquí en, en Madrid y en el resto de España, ¿no? Esto es magnífico, sobre todo pues cuando uno tiene, si sales, pero sobre todo además si tienes que trabajar de noche, etcétera. Yo recuerdo una época en la que tenía que trabajar de noche, porque en el periódico antiguamente se trabajaba durante muchas horas hasta buena buena entrada a la madrugada y esto es lo que queríamos, poder disponer de una comida buena, ...a unas horas en las que es complicado encontrarlo, ¿no? Exactamente, señor Dalmao. ¿Usted, usted también ha trabajado de noche sí. porque dirigía sí, sí. empresas de, de seguridad... Sí. Imagínese que, que entra en un restaurante y se come un chuletón a las 4 de la mañana. Bueno, lo importante es que bueno, como, como españoles pues siempre tenemos hambre las 24 horas ¿no? y si trabajamos más. ¿no? Y un dato muy importante que ha dado es que precisamente, que a mí me interesa muchísimo, es el hecho de que eh, es la competencia directa a las grandes multinacionales y eso de una empresa española es lo más grande que se puede decir prácticamente que yo diría no solo en España sino en el mundo. Exactamente. Crear eso ya es, tiene un mérito terrible. Y luego dar de comer precisamente al, al, al españolito de a pie durante 24 horas es el segundo mérito porque el esfuerzo que hay que hacer para estar abierto 24-7, como, como solemos decir en todas las ciudades del mundo, es tremendo. ¿no? Darles mi enhorabuena y evidentemente en me van a tener un principal fan de todo ello porque voy a ser consumidor, claro. Muy bien. Pues efectivamente es bueno también además saber que, que cuando decimos un dato que hay el 16% de la población activa del país, 16%, más de 3 millones y medio de personas que trabajan en horario nocturno. Uh -huh. Eh, y que tienen por supuesto derecho a disponer además de servicios claro. que es el servicio fundamental de, de comida y eh, ¿qué nos pasa en, en, en el mismo Plaza España? ¿Qué nos está pasando? Pues profesionales que salen de la Gran Vía o cualquiera quien no ha tenido la necesidad de en un momento dado eh, salir y eh, disponer de un servicio que no es posible a partir de la una dos de la madrugada y que ya nos lo vamos a encontrar eh, cerrado ahí es donde tenemos un eh, espacio importante a cubrir, porque al final somos un punto de conveniencia, somos mucho más que ese punto de encuentro. ¿Y qué se, Bueno, yo he estado ahí en Repar, la verdad que Repar 24H, hay que decirlo bien, y me he encontrado de todo, desde comida mexicana, desde comida asiática, desde comida eh, americana, o sea, hay, digamos, un crisol de, de comidas que se ofrecen. Y claro, uno se pregunta cómo es posible que tantas comidas tan diferentes se puedan, eh, digamos, servir durante 24 horas y los problemas de logística que eso produce y sobre todo los problemas de personal, ¿no? Efectivamente, la, la complejidad eh, de gestionar una carta amplia en referencia en artículos y sobre todo cuando lo haces eh, on demand, es decir, no tenemos nada preparado, esperamos eh, el pedido del cliente para cursar en cocina eh, cada uno de los de los eh, pedidos que, que vamos a servir eh, hace que tengamos que optimizar eh, de una forma importante las operaciones el, el, el servicio está muy eh, controlado en cuanto a las diferentes franjas horarias para poder conseguir esos tiempos eh, adecuados dentro de lo que es la espera en un restaurante de estas características. Y la pregunta del millón, y ya terminamos. ¿Cuál es el secreto del éxito? Digamos usted, ¿cuál es la fórmula para, para, para ir generando, digamos, industria, empleo y siempre tener éxito? y Además, una persona que ha pasado por muchos, has empezado prácticamente desde el principio, empezado por el principio y, y ahora has montado una auténtica cadena por toda... Todavía España y además con una, algo novedoso. ¿no? Pero Díganos usted, ¿cómo ha triunfado para que le copiemos nosotros? Pues encantada, más bienvenidos, porque este concepto viene, como decimos, a, a revolucionar y dentro de la nueva restauración del siglo XXI y en esencia es eh, actitud de, y vocación de servicio. En esa vocación de servicio de pensar en el cliente y pensar en el consumidor para cubrir los espacios más allá de eh, cuando eh, está consumiendo en horas punta. Entendemos que ahí es donde realmente hemos eh, dado con la clave del éxito para ir más allá, cubrir necesidades y que seamos ese punto de encuentro que piensen en Red Bar eh, cuando tienen alguna necesidad, siempre nos están encontrando y somos garantía de... Eh, esa continuidad, seguro que van a encontrar un lugar donde no tenemos prisa para que se marchen y donde nuestro cliente el, no es un número eh, exclusivamente por cuánto nos va a facturar. Es, eh, esa es la esencia, es decir, quédate con nosotros y además la no obligación de consumir en nuestros establecimientos dentro de esta amplitud, dentro de las 24 horas de de cada uno de los locales. Pues don Felipe, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y le deseamos muchísimo éxito. Muchísimas gracias, Jesús Ángel. Y amigos, ya saben, si quieren 24 horas, 24 horas eh, aquí en Madrid y también en, en, en Barcelona, en Cataluña, etc. Eh, Red Bat, 24 horas aquí en Madrid, al lado de la Plaza de, la plaza de España, la esquina con el Hotel Río. Señor Dalmao. Muchísimas gracias. A vosotros, como Que siempre. siga usted también, señor Vera, que ha rejuvenecido 10 años con el té de Intolerancia Alimentaria. Sí, Está usted estupendo. Sí, bien. Y ahora con el Red Bar, mucho más. Ya, con el Red Bar, ahora ya. nos vamos directamente a donde nos vamos, señor Vera, al Red Bar 24 horas. Amigos, nos despedimos, nos despedimos. Hasta la próxima semana, dándole las gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto, amigos.